Saludos, soy Rael Banger y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de cómo emitir pantalla negra en Video Prime. Entonces vamos a hacerlo desde el comienzo. Vamos a irnos a Video Prime. Vamos a ingresar a nuestra cuenta de Video Prime. En este caso vamos a grabar. Yo me estoy viendo esta serie que me ha gustado mucho. De hecho, yo subí hoy. Si ustedes notan. Eh, Aquí yo estoy reproduciendo ahí. ¿Por qué lo descubriste? Pero le sale la pantalla en negro. Entonces, para omitir ello, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, a abrir una nueva pestaña. Vamos a darle clic aquí en aplicaciones de Google. Y vamos a escoger Meet. Y una vez que escojamos la aplicación de Meet, vamos a darle clic en nueva en nueva reunión o iniciar una reunión instantánea una vez hecho ello vamos a cerrar esto vamos a cerrar esta cámara apagar esto aquí y vamos a darle clic en esta opción vamos a darle en una pestaña y vamos a seleccionar aquí la que queremos desbloquear en este caso tenemos bloqueado la captura de videos de la página entonces en este caso vamos a desbloquearlo una vez que lo seleccionamos, Vamos a darle clic en compartir y una vez hecho ello vamos a tener una pantalla aquí y otra acá, la que se está cargando. Esta de acá no va a reproducirse hasta que no demos clic en esta. Entonces si nosotros damos, si queremos la ampliamos de aquí, todo sigue normal, solo que tenemos la opción de compartir y podemos compartirlo a una persona por Facebook, Whatsapp o cualquier plataforma. Esta opción no le sirve solo para capturar, sino para compartir en directo cualquier película puede ser de Netflix o Video Prime o Disney. O si yo reproduzco aquí, ustedes van a poder ver el fondo sin ningún inconveniente. También lo ven en esta pantalla. ¿Por acá. qué nunca dices nada? Como pueden ver, ahí está funcionando. No puedo reproducirlo más por lo que ustedes saben que me genera problemas de copyright. Y eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido No olviden compartir el contenido en sus redes sociales Y si quieren suscribirse, suscríbanse Y si no quieren, pues no lo hagan No es una obligación, pero hasta la próxima Chao, chao